Panorama o cuarzo. Usa lámparas halógenas, incandescentes. Es un foco montado con un reflector parabólico que proporciona un haz de luz muy amplio, por lo que cubre grandes superficies. Este haz se puede delimitar mediante las viseras o moviendo el foco de posición, incluso llegando a rebotar la luz que genera mediante un reflector o estico. Genera una luz dura, pero se puede suavizar mediante filtros, difusores o gasas. Se puede utilizar como luz principal o de relleno. Su potencia oscila entre los 250 vatios y 2 kilovatios. Su temperatura de color es de 3.200 grados kelvin. Fresnel es un foco que emplea un sistema que concentra y dirige el haz de luz mediante el desplazamiento de la lámpara del propio foco. Es un proyector idóneo para la iluminación creativa. Su lente es plano convexa escalonada. Según la distancia a la que esté la lámpara, se consigue un ángulo diferente de emisión del haz de luz, pudiendo aplicarlo de forma puntual o dispersa. Cuanto más cerrado sea el ángulo, menos cobertura tiene el foco, pero la iluminación que genera es más dura. Se puede regular con exactitud la cantidad de luz que se desee aplicar mediante la posición de la lámpara. Tiene tres ajustes, inclinación del foco, giro y la posición de la lámpara. El haz también se puede delimitar mediante las viseras. ...pero estas no varían la intensidad de las de luz... solo lo dirigen hacia donde se desee recortar o ampliar... ...además en el soporte de accesorios del foco... ...se pueden montar los filtros, gelatinas, rejillas o gobos... ...su potencia suele oscilar entre los 500 vatios y los 5000 vatios. Pantallas de fluorescencia... ...son focos que llevan tubos fluorescentes montados en batería... ...pueden ser de 2, 4, 6, 8 y 10 tubos... Es un foco que genera un haz de luz muy suave. Se pueden utilizar de relleno. Su temperatura de color puede ser de 3.200 grados Kelvin o llegar a ser más fría y portar tubos que generen una temperatura de 5.600 grados Kelvin.